Hoy te muestro cómo reiniciar iPhone 11 con las formas más directamente y efectivas. De paso, la Copa del Mundo ya he empezado y elegí especialmente el Fondo de Ecuador para celebrar la clasificación. Compro una carcasa de mascota de la copa. Presiona el botón del volumen arriba y baja rápidamente. Mantén presionado botón encendido. iPhone se reinicia. Forma 2. Reiniciar iPhone con Assistive Touch. Es muy conveniente. Va a Ajustes. Accesibilidad. Tocar. Assistive Touch. Después de hacer las configuraciones, no necesita presionar los botones, solo unos clics, iPhone se reinicia. Hasta próximo.